Muy buenas noches, público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4678 de la Lotería Número 1 en Colombia, la Lotería de Medellín. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 12 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la elaboración de incontenso. Muy bien, y el número ganador de esta noche es el 2, 7, 0, 1, de la serie 202. Repito, el número ganador de esta noche es el 2, 7, Cero, uno de la serie, 202 felicitaciones para todos nuestros ganadores.